¿Alguna vez has vivido una situación como esta? Tengo una idea estupenda, voy a... Y después de un montón de esfuerzo, de muchos meses y de bastante dinero, si lo hubiera sabido antes, enfrentarse al rechazo siempre es duro. Desde la Universidad Carlos III de Madrid, queremos que esto no te suceda. Si eres emprendedor, startup o investigador, te proponemos un método que te permitirá conocer el interés real de tu propuesta en el mercado o el impacto en el público objetivo. En el programa Crece nuestro equipo ha aprendido principalmente tres cosas. En primer lugar, cómo pasar de know-how de investigación a una propuesta de, de valor que sea adecuada para el mercado. Para ello desde el programa lo que te animan es a llamar desde el minuto uno a la puerta del cliente para, para entender mejor sus necesidades. En segundo lugar, cómo hacer ese acercamiento al mercado. Para ello desde el programa te proporcionan preguntas clave y te enseñan a definir esos perfiles y vamos ajustándolos iteración a iteración para poder adaptar nuestra propuesta de valor mejor a esas necesidades. Y por último, algo que ha sido clave para nosotros es que te ayudan en el proceso tanto de toma de decisiones como de evaluación de riesgo. Y para eso lo que te proporcionan son estrategias para afrontar los retos que nos vamos a encontrar en cada una de las fases desde esta idea hasta que llegamos a un producto o servicio final en solo dos meses podrás tener los primeros resultados. Lo hemos trazado basándonos en nuestros 20 años de experiencia del Servicio de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Carlos III de Madrid, en la de SECOT, la Asociación de Directivos Expertos en Mercado, y OIC, Open Innovation Community. Nuestro objetivo fundamental es compartir nuestra experiencia, nuestro tiempo y nuestros conocimientos con personas que están emprendiendo. Para mi caso personal, como estoy con el doctorado y trabajando, no tenía tiempo para poder desarrollar mi idea, pero el programa sí me ayudó a validar y ver que mi idea era buena. ¿Quieres saber cómo lo vamos a hacer? En un máximo de ocho semanas, con revisiones periódicas, puedes testear diferentes ideas que validen tu planteamiento o te permitan corregirlo antes de que inviertas demasiado tiempo o dinero en su desarrollo. Tienes una reunión semanal con tu tutor que te ayuda a enfocar los puntos fuertes y los puntos débiles de tu idea y a centrarte en lo más importante. Este método se inspira en prácticas Agile y Lean Startup. Cada semana interactuarás con distintos usuarios o clientes, escucharás lo que te tengan que decir y así podrás validar tus ideas y construir una propuesta sólida y a su gusto. La primera semana centras la propuesta de valor, las siguientes semanas buscas el cliente que necesitas para tu idea, le haces una serie de cuestionarios de preguntas que te ayudan a conocer si lo que tú pensaste en un principio es lo que el cliente está esperando de tu idea. En interacciones semanales identificarás qué ideas quieres probar. Entonces pensé en involucrar a algunos de los jóvenes investigadores de mi grupo para que se familiarizaran con los conceptos del mercado, del emprendimiento y se sintieran cómodos a la hora de poder, en un futuro, pues, transferir los resultados de su investigación. Conocer a tu cliente es esencial. Estar en contacto permanente con él será lo que marque la diferencia. Una de las cosas principales que aprendimos en el programa es que las empresas actuales no están interesadas en, en innovación, sino que quieren un producto final. En la universidad siempre nos quedamos a este nivel, a nivel de prototipo, nivel que corresponde al... TRL 4 o 5 más o menos. Si seguimos subiendo, que son los pasos donde nos ha ayudado precisamente el proyecto Crece, es donde tendríamos que llegar casi a un nivel TRL 7, que es decir, bueno, este es el producto, este sigue siendo un prototipo, pero es un prototipo que ya viene en una caja cerrada, que ya es mucho más comercializable que yo. Una vez definido tu target, obtendrás información sobre qué le motiva, qué necesita, qué le molesta, cómo es su actividad. En definitiva, los pains and gains de tu usuario. Esta información es siempre valiosísima porque te ayuda a ajustar tu propuesta a sus circunstancias reales. Hay que mantenerse siempre alerta para obtener información de diferentes fuentes. También hay que contrastar la validez de las necesidades de nuestro target escuchando a muchos usuarios potenciales. Para nosotros lo más importante del programa Crece es que es un programa de acompañamiento. Ponen a tu disposición una red enorme de profesionales con muchos años de experiencia que a través de ejemplos nos van, nos van ayudando en todas estas fases para convertir o bien de tu idea de negocio o tu idea de investigación a lo que es realmente innovación, en algo que sea útil para el usuario final. ¿Alguna vez has tenido una gran idea y no sabías cómo llevarla adelante? Ahora ya sabes cómo darle el último impulso. Crece, el programa que hace de tu idea un proyecto en composición de futuro.